Hola, hola a todos, ¿cómo están? este Bueno, no sé si estamos en vivo. ¿Cómo andás, Mar Marranti? ¿Cómo andás, Edgardo? Este, ya sé, Fede, querido, no... ¿cómo andás? Antes que nada, le quiero mandar un saludo a Marita, que no puedo ah. estar, por lo explicará después. Le mando un abrazo grande y, bueno, ¿qué va a hacer? Esto está ahí, ¿viste? Tenemos o no tenemos Wi-Fi, es un tema. Pero bueno, le mando un abrazo grande y está con nosotros igual. Sí, eso lo quería decir. Este, bueno, Marita no, no puede estar por, bueno, por problemas de Wi-Fi, como dijo Ricardo pero les dejo un gran abrazo a todos, les dejo un, muchos saludos y bueno, lamentamos que no, no se haya podido este, presentar. Este, Marcelo, Edgardo, ¿cómo te gusta que te digan? Edgardo, pero vos lo que te nazca, querés eh, lo que quiera, Marcelo, Edgar. me no. dicen gato, si querés, para <risas> mí lo mismo, igual no pasa naranja, lo que te nazca me lo decís. Mm, muy bien, este... No sé si se escucha bien, estamos saliendo al aire porque están, ya, ya están contestando un montón, no sé si estás viendo los, los comentarios, pero no, yo no este, estoy viendo no nada. Se si escucha bien. Eso, manejalo vos. Yo escucho, te escucho bien a vos y te veo mm. bien. Después los demás. Perfecto, perfecto. Bueno, la primera pregunta que me hicieron este, Edgardo este, es sobre los escritos que están apareciendo en, en Facebook, en, en varios lugares. Escritos tuyos que supuestamente tienen tu firma abajo, pero a veces no está bien clara la fuente arriba. Este, No sé si son tuyos, si son recibidos, este, hay muchos escritores al respecto. Mira, te explico, y antes que nada también saludo a la gente, a tus oyentes, a tu uh -huh. gente que te sigue, un abrazo muy amplio, amplificado a todos. Esto uh -huh. hace muchísimo tiempo, desde que empecé, no solo... Lo que pasa es que los cuadros fueron los que pasaron adelante por la importancia... En realidad siempre recibí escritos, cuadros, escritos con títulos solos y, y perdón, eh, cuadros con, escrit con títulos solos y eh, cuadros con escritos aparte. Entonces, uh -huh. mayormente no se podía meter un cuadro en una exposición con los escritos porque aparte son una hoja. Entonces, siempre se hicieron libros, 14 libros uh -huh. se llegaron a publicar, se regalan, como lo que todo me toca a mí después por falta de plata, porque lo hacía mi viejo, mi hijo falleció, a mí me quedan unas cajas de siete libros nada más. Pero a la gente, si le interesa, puede entrar en www.marranti.com.ar, va a mensajes, linkea en mensajes, y al final va a tener los 14 libros. Yo tengo material, como sigo recibiendo, no solo cuadros, sino escritos, tengo material para dos libros más, lo menos, lo que pasa es, no sé, cuándo saldrá, solo Dios lo sabe o los hermanos lo saben. Pero sí, justamente, y en esto tengo que agradecer a alguien que me ayuda, que es un hermano de corazón, uh -huh. un hermano mío, que es Marito Tarrazo, también tiene su canal, y él me ayuda, él publica en YouTube, publica en, en Facebook. Yo me desayuno con la gente. Cuando hay algo, uh -huh. yo lo único que hago es contestar a la gente si pregunta... O ponerle la manito, lo que fuera, like. Y eso es un poco porque, bueno, en esto, como no hay. No ha... Sí, decime. ¿Qué vas a decir? ¿Algo? Sí, no, sí. Es www.marranti.com.ar. Así es. Linkean Me lo pongo. en mensajes. Al final están todos los libros. Ajá. Después tienen en Linkean, en obras tienen casi 500, 600, 700 cuadros, más o allá sea que hay 1.600 cuadros no están pintados todos, pero sí, son de ahí, entonces muchas veces Marito los extracta Ajá. de un cuadro solo, si es un escrito solo, lo extracta y lo publica, o si es un cuadro, como la Gran Sinfonía que publicó, es un cuadro, que se llama la Gran Sinfonía, pero a su vez tiene un escrito muy importante, y es así, entonces, bueno, sigue, porque eso quedó medio oculto, bajo un montón de, de, capas, de, de capas de polvo, por decir así, porque bueno, la sí. gente flashea, claro, es normal, en la pintura, mañana en algún momento, en el mañana sin tiempo, las obras van a estar completas y la gente, mi idea es, siempre nuestra idea con mi viejo, que me apoyó mucho, me ayudó mucho en todo esto él, por las experiencias que ha vivido en la Estancia de la Aurora, empezó a, a, a publicar los libros a, a, a editarlos de un caro, o se no muy caro, pues se regalaban entonces en vida de él era mucho más fácil podíamos las charlas y se regalaban el problema era que en esta inexperiencia, se regalaba a toda la gente. Y la gente, claro, todo lo que le regalan le gusta. Después, a uno no le gustan los escritos, no le gustan los cuadros. Y después lo empiezan a vender. Y bueno, hasta ahora hay gente que lo vende. y yo no tengo nada que ver. Los venden en, en, en Mercado Libre. Y yo no tengo problema porque en mi estación no ven ni un centavo. Que esto está bueno acá en tu programa. Hay gente amiga. Sí. Que hacen frazadas, cartas de tarot. Bueno, eh, una muy buena amiga. Que Sol, bueno, también Gustavo con lámparas yo les permito, cuando me piden permiso, les permito que lo hagan, mientras yo aclaro no puedo entrar en ningún porcentaje mínimo, por más que sea mínimo, nada, porque mm. mí sí no puede, ni mi familia ni yo, entrar a, a comercializar una monedita pero después sí se permite a ciertas personas que lo hagan, porque los hermanos manejan las direcciones de los cuadros en distintos andariveles que yo desconozco mientras sí aclaro yo en esto no puedo cobrar un solo centavo porque la obra se caería. Pero Muy si hay bien. mucha gente, carta de tarot, han hecho eh, postales. No han hecho de todo, no importa. Uh -huh. Está libre, eh, en esto es así. La obra de los hermanos es importante, no mi persona. Siempre que yo mantenga la línea de que no entre ningún porcentaje, sí autorizo, pero nada más. Eso uh -huh. es un poco... Entonces ahí están los libros que te decía que son 14, hay material para más de dos, más, descritos de solos, que eso se verá en el futuro, lo que Dios mande a los hermanos, si alguien se digna a, a, a, a poner plata, en el sentido que es por eso que no es comercial esto, decir, bueno, como mi viejo, bueno, yo me propongo, voy a pagar eh, a, a, una, eh, a esto que hacen los libros, a y apagar tanto para los escritos, bueno, se hizo hasta que él falleció. Después yo ahora tengo siete libros nada más que, que lo, lo, lo, y lo regalo muy, como decía antes, la gente cree que es dulce de leche y después y son, son escritos enquistados, no son tan fáciles de leer de, de una coma a la otra. Tienen muchos significados, hay algunos más fáciles que otros, por eso que ahora, ¿qué hago? Si viene alguien y, o veo a alguien. Y lo siento, le regalo los siete libros. Hay amigos que tienen todos los siete libros, regalan, pero tienen que ser ver a qué personas se los regalan, porque es una pena que después lo terminen tirados o los quieran vender, en algo que no, no tiene costo. Eh, mm. Va, cada uno le pone el costo que quiere, pero no, el costo es muy grande espiritual. Claro, tal, tal cual. Tal cual. Este, no sé si vos tenías cuadros para mostrar, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Querías. Se, se, querías... A... ¿Eh? No, que querías hacer una, una muestra de cuadros, digo, para explicarnos un poco. No, de cuatro nomás, para, para salir también viste la rutina de lo mismo. Claro. Este se llama Derlin. no sé, a si lo ven, quiero... A ver. Ahí, si lo pasás de... Ahí, izquierda, ahí Sí, izquierda, derecha. Si lo pasás, si lo vas moviendo, se va a ver todo. ¿Para el otro lado? ¿Para el otro lado? Ahí va. Yo no veo, por eso... Sí. ahí vamos para más el, lejos para, para el otro lado, ahí está, ahí va ahí se bueno, este se llama Derling registrador de, de eh, recuerdos internos suspendido sobre una medida vigilante y encendida, fue pintado uh -huh. el 12-3 del 93 ¿qué quiere decir este cuadro? Este cuadro hay, son partículas de cuarta dimensión, o sea, son invisibles para nuestro ojo humano. Hay uh -huh. millones. Registran, como si fueran filmadoras, es muy burdo el ejemplo que estoy dando, registran sonidos, eh, eh, momentos, paisajes, lo que ellos necesiten, y con eso van teniendo como, un, como si fuera una, un reservorio uh -huh. de temas que a ellos les interesa para un futuro. Un, Sería, en una mala comparación, una biblioteca cásica que no es eso. Por eso lo utilizan para otra cosa. Este uh -huh. es de Elding. Eh, pues es chiquito. Ahora el otro. Este tiene una pequeña anécdota que voy a mostrar ahora. Uh -huh. A ver si cómo lo vemos. ¿Mm? Ahí se ve. Pogamos abajo. Por más abajo. Uh -huh. Ahí se ve. Ese se llama? ¿eh? Más abajo sería. Más para abajo. Más para abajo ahí. Sí, ahí. Yo igual les quiero decir a todos que después vamos a publicar en mi Facebook, este, vamos a publicar las fotos, este, los cuadros, me las va a enviar Mariano para, para publicárselas. Ahí se ve bien. Totalmente. Ahí Esto les explico ahora. Después yo te lo mando por WhatsApp y vos lo publicás sí, y la publica, gente no bueno. va a necesitar estando, mm. tratando de mirarlo los van a ver de estas si y ganan lo que quieran. Mm. Yo en el, en, vivía en Buenos Aires, era silletero en ese tiempo, hombre mosca, y, eh, estaba trabajando en la eh, Unión Industrial y Catalinas Norte y me levantaba muy temprano, yo vivía en Villa Crespo me tenía todo un colectivo, ir a retiro, prepararnos los silleteros y tirarnos apenas amanecía para aprovechar las tiradas Tiradas son las líneas, lo que hay que hacer en los edificios. Tiradas afuera. Sí. Una mañana me levanto, yo me levantaba a las 4 de la mañana, y lo primero que hacía es pues me ponía el mate. Ya, el, sí. En ese tiempo no estaban las pavas estas eléctricas. Eléctrica. Ponían la pava arriba de la hornalla a calentar el agua para tomar mate. Era mm. todo oscuro, a mí me gustaba siempre estar en oscuro porque veía cosas. No encendía las luces, ya conocía los lugares. En un momento dado empiezo a escuchar el canto raro, muy raro, Uh -huh. que en mi vida había escuchado y veo de golpe arriba de la hornalla arriba de la pava este cuadro se llama el canto, eh, canto amanecido sí, sí, bien digo después te voy a mandar uh -huh. la y esto fue pintado ah ya lo dije si sí, fue pintado en el en el no no, no lo dije eso Era... 27 del y 86 en enero del 86 fue pintado uh -huh. bueno, enero. este cuadro por eso tiene esa anécdota de que sale a través de un canto raro y emerge de la pava grandote, pues grandote emerge este cuadro, el canto amanecido ahora voy a mostrar otros más reciente uh -huh. a ver Sí, ahí ¿Sí? se ve ahí se ve uh -huh. todo vean que es como un vigilante sí. como un sentinela uh -huh. que nos habla a nosotros uh -huh. yo lo anoté los títulos porque si no iba a ser se llama el vigilante armonizado que en la noche su presencia gigante ¿qué quiere decir? hay muchos están como faros en la noche que es cuando caen las energías cuando se dan las cosas un poco más oscuras más allá de la luz, de las energías que bajan, se abren con puertas oscuras. Este ser que es de la luz, varios de estos seres están trabajando la noche para equilibrar que esas puertas no absorban a seres humanos que estén más capacitados por su interior. Entonces, están trabajando mucho en la noche, por eso se llama el vigilante armonizado, que en la noche es su presencia es gigante. Se ve uh -huh. como si saliera de, de un castillo y está ahí vigilando. Y el otro, hay dos más y listo, terminamos. Sí, hay dos más. Sí. No, uno más. Este más nos va a llamar, nos va a hablar a nosotros. Ah, ah mira, lindo. Uh -huh. Sí, ahí se ve. Se ve todo. Ahí se ve todo, sí. Bueno. Este habla uh -huh. Este habla, dice su título. El otro fue pintado, el anterior fue pintado en 2014, 17, 10 del 2014. Este se llama "Plataforma de sostén". Vamos a mostrar un poco para después lo muestro después del título para que la gente en medio lo memorice. "Plataforma de sostén y aprovisionamiento para la misión". Hermano dice, como diciendo a nosotros, "Hermano, aquí estoy". Dice, en signo de admiración. Perfecto. "Despertate" y vea el sol, o sea, despertémonos y miremos al sol, en nuestro origen. Y esto fue pintado el 16 y 10 del 14, son de la misma serie. Yo ya te decía antes, del, te acordás de la entrevista cuando combinamos la entrevista, te dije yo ya entro la semana que viene, en el periodo de pintura, hasta ahora tengo 97 bocetos creo, cuando uh -huh. entro en pintura no, no, no estoy con entrevistas, no veo a casi nadie, solo mi familia, tengo que pintar acá, me interno entre comillas, uh -huh. y estoy 15, 20 días pintando. Y entonces, bueno, esto lo hice porque yo hoy no, pero ya mañana empiezo a moverme en otra energía. Tengo que preparar el lugar para pintar, porque es un lugar que yo me muevo con compu, con cosas. Eh, Recibo ahí los bocetos, entonces tengo que limpiar los lugares, sacar unos cuadros que están secándose, ponerlos en otro lado, para darme lugar a, a que pueda poner los nuevos y que queden secándose, porque tardan en secarse meses. Tal cual. Y bueno, después te, querés, te comento al final, si te quieres acordar lo que te comenté antes fuera de, de, del aire, de, lo de te de acordar del boceto que tomé ahora, uh -huh. por esto no me quiero dar de nada, de decir, uh, oh, este... Ahora está por hacer una entrevista y está recibiendo. No, no, Sería así. Va a ser un cuadro. Uh -huh. que el, el voz, a ver, la, si quieres lo cuento ahora para ahí, chao, nos salimos del tema. A ver si van a ver. No sé si ven. Sí, se ve. ¿Ven algo? ¿Ven sí, algo? Muy, muy poquito sí se ve. Como un corazón al medio, ¿no? Sí, ¿lo ven? Sí, un corazón, sí, ahí se ve mejor. Sí. Ahí se ve. Sí, este, es un boceto uh -huh. que tomé mientras estaba preparándome para la entrevista con vos enfrente, yo ahora estaba oscuro acá enfrente estaba el sol cayendo en el Piltriquitrón que es el, el, estamos en un valle cordillerano, o sea, es el oeste eh, perdón, el este, al oeste a mi espalda está la cordillera y ahí es Ajá. una precordillera pre el Piltriquitrón y vi que apareció este cuadro que después lo tengo que bajar bien este boceto, perdón, va a estar completado y dice esto: el corazón supremo, el corazón supremo estallará, fluyendo amor crístico que llenará los canales secos, los canales secos, dando vida al nuevo ser, Diam, Rey, Sol. Y esto viene bien para el momento que estamos viviendo: o sea, la gente está muy desesperada, está muy desesperanzada, tiene mucho miedo, está fuera de su centro y sí, justo las eso. cosas que estamos viendo van a pasar están manejados oscuramente por un plan este oscuro pero ya va a pasar, pensemos que somos esencia en esencia somos luz en el, somos seres eh, justamente nuestra revista en otro lado, acá estamos de paso esto es una escuela, venimos a, a tratar de aprobar ciertas bolillas pendientes y cada uno tiene distintas bolillas pendientes entonces por eso esto después yo lo vas a tener cuando yo lo, lo vas a tener cuando termine de pintar lo que me falta, imagínate va a ser dentro de 20 días, depende de cuando inicie la pintura, porque va a ser uno de los últimos este. Te uh -huh. voy a sacar una foto especialmente y te voy a decir, Fede, este es el cuadro ya pintado con colores, que esto nada que ver, lo tengo pasado pasar algo más grande. Y ahí no lo subo. Uh -huh. Y ahí lo subo. Y, y te vas sí, a acordar sí. porque, bueno, ahí te ve bien el título, todo bien armadito. Esto es esto, esto, como ya que se mostré sí, sí. en una masa de pan. Eh, uh -huh. Disculpen toda la, la medio, la... la sí como si uno está con las manos en la masa, llena. bueno, esto fue así listo, y tampoco lo tomen como que me quiero dar de que, oh, uh, este ahora recibió, que no, así es, en los momentos menos esperados o en los momentos inesperados, justamente suceden de que vos recibí algo, acá nunca, no me pasó esto mayormente, eh, sí. y bueno, fue y y va a estar dentro una lista de cuadros pintados de agosto de este año, creo, no sé si llegará a septiembre, pero ya te lo voy a pasar cuando esté sea pan cocinado, haya ido de adorno y esté bien doradito. ¿eh? Te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo. Este, sí, mira justo estaban preguntando por eso. Este, justo tocaste el tema porque venían preguntando mucho este a comentario en la Lía. Sos un genio, Edgardo. Este, pero justo venían preguntando mucho de que hable lo de ahora, que hable lo de ahora, que hable lo de ahora, precisamente por esto que, que venís a decir del, del, del corazón y este... este este amor que nos va a explotar a todos de adentro, del, del amor crístico que nos va a explotar a todos, o que nos va a llenar a todos, mejor dicho. Este, ¿Qué puedes decir para calmar un poco a la gente de todo esto que está pasando? ¿Cómo, cómo lo podemos encarar desde tu punto de vista? Mira, partamos la base de todos, tenemos un ADN crístico. No estamos hablando de realidad. Tal cual, sí, sí, sí. Algunos los tienen activados, otros uh -huh. los tienen desactivados. El tema es este, pues yo lo vengo viviendo continuamente, o sea, como te pasa a vos, le pasa a toda la gente, la gente se desespera, lo ametrallan con situaciones de desequilibrio, de locura, de enfermedad, de, de, de bueno, un montón de lo que estamos viviendo, que no importa, no vamos a dar nombre para que a vos no te corten hoy por lo menos el Facebook. Sí. Pero sabemos lo que estamos hablando, no importa si uno eh, está a favor de de tal cosa o no, lo importante es que el ser humano trasciende todo esto el tema es que nos están volviendo locos nos, nos sacan de nuestro centro nos sacan de nuestro origen nos sacan de querer eh, proyectar, de decir bueno, yo voy a hacer esto, tengo ganas veo el futuro, niños que yo les dije ya otra vez y ahora lo vuelvo a repetir no quieren estudiar porque dicen cuál es nuestro futuro no, no, tienen que estudiar esto es pasajero, es un trago muy amargo Falta un poco más todavía para que se termine. Hay que tocar fondo, especialmente Argentina. Ya lo hemos dicho en, en, en cantidad de veces. Pero el tema es este. Estamos en una escuela. Esto tiene fecha de vencimiento. Nadie se queda de semilla acá. Tratemos de ver por qué. Si me aprietan, ¿qué debo de aprender? Si me, me, me, me asfixian, ¿qué debo de aprender? No, agarrarlo primero me sale humanamente. No, voy a agarrar acá, voy a liquidar a este al otro, hablo porque conozco de lo que se está cocinando en positivo. Es gente, tanto civil como grupos especiales, que están a la espera de... Y hay hasta de Europa, ya o sea, no quiero repetir tantas cosas, por eso lo estoy medio dándolo por arriba. Pero tengan confianza, yo vengo hablando con grupos de... Ahora estuve en un grupo hace unos días, lo mismo, que tienen mucho miedo al... Bueno no pues vamos a eh, Pero acá, eh, más allá de todo, lo, no, no, no, no armemos más, eh, no queremos no que veremos más los caminos. Armemos fuentes, unamos. No. Hay gente que dice, no, la raza covidiana, le dicen, la raza humana covidiana. ¿Por qué? Eso no me diferencia. ¿Entendés? Somos todos iguales. No hay que diferenciar por cosas que en realidad no tienen importancia, son pasajeras. Somos hermanos en esencia. Pero siempre está alguien que quiere separar. No, vos sos mejor que yo. Yo soy mejor que vos y ahí tengo... Te... No, igual que en mi caso. Humildemente hablando, yo no tengo la vaca atada. No tengo la verdad. A mí me mostraron algo. Sé si lo vivieron o lo viví. Después tiene que ver la gente que siente. Si Dicen, este es un trastorno. Bueno, este es un trastorno. Yo sé si lo vivieron o no lo viví. Pero sepamos que nadie tiene acá la pura verdad entre todos con un pedacito del mapa. Vamos al tesoro que es la esencia, que es la luz, que es otro camino de bondad, de paz, de estar conviviendo con seres directamente, estos hermanos mayores directamente con nosotros. Hoy es un lío bárbaro, hoy nos hacen pena entre nosotros los hermanos, entre nosotros los humanos. Y bueno, es un plan, piensen que estos pasajeros, piensen que la intención más que el plan mismo es que estemos este, mal con nosotros mismos descasados, descasados, deprimidos, que no veamos luz al fondo de este camino, no, la luz está, saquemos los telones y miremos que la luz está, por eso lo crítico, todos tenemos el ADN crístico por esencia, hay que laburar para poder estar conectados con eso, no nos caigamos al primer, al primer tacle que nos hagan. no, sepamos que hay que buscar la luz porque la tenemos y unirnos con otros semejantes más, aprender el otro del semejante porque es así cada uno tiene una porción para poder aprender el otro nadie puede decirse, yo soy el director de orquesta directora, no me refiero al director de orquesta eh, literalmente me refiero a que a quien que se cree que la tiene atada o que sabe con o no es un verso, sea mujer o hombre todos tenemos una parte, lo que pasa es que cada uno debe encontrar esa parte para darla a los demás, a lo demás. Bueno. Mm, tal cual, este, sí no, muchas preguntas porque eh, yo tengo dos grupos de WhatsApp, este, están en la descripción del video, para los que estén viendo ahora en YouTube, este, en la descripción del video hay un enlaces a grupos de WhatsApp y de Telegram, este, ya fue gente, amiga tuya, fue, está ahí también en el grupo y pusieron un mapa, que se los paso ahora a mostrar, este, pusieron un mapa, que supuestamente sale de la, de, la, de y Letra de, de Romagnuc donde la línea punteada es todo lo que va a ocupar el agua este, en este mapa este, supuestamente algo así este, salió a decir eh, que salen los libros de Romagnuc o algo por el estilo vos puedes decir algo al sí. respecto en Eduardo? realidad estos mapas, él lo ha sacado de otro, de otro lado uh -huh. eh, es real pero no va a ocurrir ahora. El tema es que lo mismo acá. El que viva en la costa, el que viva en Europa, en Europa yo vi el mapa de Aiglai Case y... No, estén tranquilos, vivan tranquilos, donde les haya tocado vivir, sean felices. Yo es que vivo en la montaña, me puede caer un meteorito, me, re, me, me mató y estaba en el Guamaciu, y no es así, y estamos de paso. No miremos tanto estos mapas, porque claro, nos movemos locos, es decir, yo qué hago, mucha gente se desespera, ya ha pasado en Madrid. Yo te decía, fuera del aire, en mi lugar en el mundo que no me dejan vivir, no por esto, es uh -huh. Madrid, Puerto Madrid. Y siempre fuimos a investigar con Pedro Manio este lugar. Uh -huh. Y siempre se habló, a ver, no quiero nombrar porque si hay gente de Madrid, si no vamos a ver, siempre se habló que iba a estar inundada en Madrid. Vamos a hacer un poquito más actual claro. Y hubo gente importante que se mudó de este lugar por lo que se había comentado de que iba a estar en un lugar. Y no pasó nada, no pasó nada todavía. Va a pasar, yo te dije hace, si miran para atrás, 20.000 años más o menos, todo lo que es la península, antes para atrás, en años, lo que es la península, toda la costa nuestra argentina, el Atlántico, estaba sumergida. ¿Entendés? Uh -huh. O sea, hoy, por eso hay mapas, si ustedes van a, se si llegan a ir a, ahí está muy claro, por eso que no es que lo recibió un vidente. Uh -huh. Si van al Istmo, o sea, van para la península de Valdez, en el, en el Istmo, que está la, el lugar de informe antes de irse para, para Puerto Pirámide, hay un lugar de informe que ahí van a tener mapas como era antes, ¿sí? Está todo inundado, las costas, Comodoro, todo para abajo, para arriba, entre ríos, el tema que eso pasó, no sé, los años, por pues eso me puedo equivocar los años, va a volver a ocurrir por ciclos, pero no ahora, estén tranquilos. Estén tranquilos. Yo viviría en y si me dejaran. O sea, no me dejan. Puede ser me mudo a otro lado de acá. Me tienen que dejar de arriba. Pero no vivan... Eh, eh, eh. Lo más importante es que somos como humanos. Hay una persona importante en Europa que dice o sos humano o sos inhumano. No comparando con los animales. Los animales son puros. Pero en realidad, ese es el tema. Si sos humano, porque venís trabajando, porque conectás con tu interior, porque laburás en lo peor que tenemos que estar dentro nuestro, no afuera. El oscuro está acá dentro, El oscuro de está acá y el blanco del está acá. Y yo tengo que ver cómo hago con ese oscuro, porque soy yo. No es alguien que me lo, eh, eh, me lo colocaron o, o me lo regalaron. No. Entonces así nos pasa a cada uno de nosotros. Lo más difícil hoy como estamos acuciados por estos temas, es qué hacemos con nosotros mismos. ¿Sufrieron las tasas de suicidio. ¿Sufrieron las tasas de maltrato intrafamiliar o intramuro. ¿Por qué? Mm -hmm. Por esto. Por no estar trabajado en lo espiritual. Esto nos tiene que decir, hacer como un aprendizaje. Nos oprimen y después salimos mejor que antes. Mm -hmm. Eso es un poco. Creo que es fácil decirlo. Yo estoy laburando a mi manera. No quiere decir que ya lo logré. No, lucho con mis miserias. Quiero laburar en eso porque quiero, si mañana en Argentina se cumple algo, me gustaría aunque sea, no sé, lustrar la bota a alguien, de los zapatos a alguien o poner una alfombra a alguien, de que esté trabajando por la luz. Eso es lo que quiero. Y si no, bueno, lo, lo veré de afuera y, y apoyaré a quien esté trabajando por la luz. Pero si yo no estoy laburando conmigo, no voy a ver nada. Pasó el tren y ni lo vi él. Pero eso va para todos. Tengan confianza. En estos momentos es duro, es difícil. Pensemos en seguir con el amor a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras señoras o esposos o quienes fueran. A amigos. La amistad que es sagrada. Cultivemos la amistad. Es el hermano que no nos dio la vida. Y para eso hay que pulirse. Hay que tener amigos, no forzados. Porque el amigo nos da algo que nosotros no tenemos. Como nosotros le damos a los amigos algo que ellos no tienen. Pero se uno pule. Cuando uno está solo, bueno, es el, reino del, es el rey de la vara No es así. Entonces, la, la, es esto, la vida es esto. Amigos, familia, compartir, tener proyectos. Quiero, vamos, vamos. ¿Cuál es el problema? Vamos. Después nos dirán de arriba, hasta acá llegaste. Bueno, hasta acá llegué. Pero por favor, donde vivan, eh, disfruten del lugar. Disfrútenlo. Y vean todo lo lindo que tiene, más allá del lugar mismo para darles espiritualmente. Por algo están en ese lugar y transmitan a los demás. ¿eh? El que vive en el seco del mar, el que vive en una montaña, el que vive en una sierra, el que vive en una selva. Todos tienen para mostrar algo. El lugar ideal, eso sí, tengámonos claro, en esta tierra, el paraíso terrenal no existe. Mm -hmm. Cada uno tiene que ocupar un lugar en esta tierra, pero es por un momento. Después hay que dejar esto y seguimos camino para otras escuelas. Tal cual. Tal cual es un poco bajar el miedo a, a lo que va a pasar y conectar con lo que, con lo que, con lo que somos. Sí, ¿no? Fede, sí, lo con lo que somos, Fede. Si sí, esto, esto es pasajero, bueno. todo pasajero. La relación, uh -huh. a ver cómo explicamos vos, seguro cualquiera de nosotros. A ver, aparece, no sé, un amigo, una amiga, lo que fuera, y voy a decir, pero si yo no lo conozco, de te pegaste un montón, tenés hay piel. como Y bueno, porque es antiguo, ¿cómo lo puedo explicar? Si no, no, puede explicar. Es algo que se ha venido, ha venido de antes. Hay reencuentros que ignoramos los por qué, y bueno, y hay que, hay que estar atentos a, a poder disfrutar todas estas cosas, porque ¿qué nos llevamos? No nos llevamos la casa, el auto, lo que sea. Nos llevamos los que hemos vivido, que es intocable, es un tesoro, y nos lo llevamos al otro lado. Por eso es importante cómo, cómo, cómo nos manejamos, cómo, eh, cómo eh, nos manejamos con los otros. O sea, bien hay dichos que dicen. Si vos pretendés del otro, hacé como si fuera para vos. Sé comprensivo. Entendés. dejá de juzgar. Mirá, como dicen, esto ya es viejo, vos ya lo sabrás. Yo me apunto, poner el apunto a cualquiera. Fijate. Un dedo. Los tres dedos me apuntan a mí. Tal cual. ¿Entendés? Entendémoslo. No hay que apuntar más a nadie ni encender un ventilador. Porque es al pedo, disculpando la palabra. Laguremos. Tenemos todas las herramientas y unámonos en la luz y cada uno que aporta a los demás lo que sabe, cada uno tiene una parte de la verdad no dale, dale Fede, metiendo al cueste, dale tranquilo vos, dirigí vos la historia este, no, bueno preguntan también mucho por obviamente por el hombre gris ¿no? Están, comenzaron a preguntar hace un rato este yo sé que vos lo viste supuestamente rodeado de bordaespaldas, pero esto es a futuro o es ahora no sé si A me ver. explico la pues, Por ejemplo... Sí, sí, sí, sí, sí. Te, doy un, claro. te doy un ejemplo que... Estoy tratando que, de darle ¿no? forma. No, no. Fuiste claro. Estoy tratando de... Te de doy un, de forma ejemplo no de, un ejemplo de... Un ejemplo de de, de... de una visión que tuve hace un tiempo. Yo suelo verme... Ver. Este, en el futuro, suelo verme en el futuro, haciendo determinadas cosas. Y si sucede, después de un tiempo, sucede tal cual lo vi. Este, me, me pasa esto de verme en el futuro. Pero es a mí nomás, no, no, no puedo ver otras cosas. Este, y una de las cosas que viene en el futuro es esta situación de yo estar con traje, con guardaespaldas alrededor y una, un supuesto disparo que me viene a mí. Este, supuesto porque no sé si se concretó, si no se concretó la cosa. Es, yo estaba esperando ese momento, en, ese, en, ese, en, ese, en esa visión yo estaba esperando ese momento. Pero obviamente esto puede ser una, alusión, una alucinación de que de, eh, tantas cosas que, que he visto, estar esperando a que algo así pase, o sea, como puede pasar como no puede pasar. El tema de la pregunta es si este hombre gris que vos viste, si esta situación que vos viste, es a futuro para este hombre gris o es, o, o ya lo ves este, empoderado y, y fuerte. ¿Me explico? Porque yo sé que vos decís que el hombre, que el hombre gris lo ve empoderado ya este, ahora. Sí, a ver. Aparentemente, a mí me muestra una persona uh -huh. cómo vive, su casa, todo. Ya tiene, para las es una persona de bajo perfil, pero poderosa y muy y tiene la parte sacrística, la, no voy a aclarar mucho porque si no después, A ver, la tiene bastante. Eh, hasta gustos musicales. Pero, ¿qué pasa? También esto hay que entender que los hermanos mayores no te la dan clara. La. Uh -huh. Yo me he equivocado muchas veces en interpretar lo que eso me mostraban. Por eso aclaro también esto. Para mí, mostraron la persona ahora, después. Porque a mí se me comunicaron más de 16 personas que dicen ser el hombre gris. Y dos mujeres que dicen que las profecías están equivocadas, que es la mujer gris. Está todo bien. Tenemos después la realidad, por eso están encriptadas las, las, las profecías. No es literal. Entonces, a mí lo que me mostraron, otras detalles, no voy a decir. Eh, pinto el cuadro, que se llama Mendolar, que es la parte espiritual del hombre gris, ¿no? La parte espiritual. Y está encubierto en ese Mendolar a unas iniciales de su verdadero nombre. Uh -huh. Pero bueno, después este, hay que ver, hay que ver que yo tengo que esperar, por eso hoy no, mucha gente, es claro, pregunta por eso, eh, o mucha gente se adjudican que son, pero bueno, hay que esperar, yo qué sé, no lo sé porque... A ese, entre comillas, a ese hombre gris, que aparentemente yo lo voy a conocer, aparentemente, antes antes de lo, lo que él viva, y le voy a tener que entregar, cuando sepa qué es él, le entrego mano y le regalo el cuadro para él, que es mendola uh -huh. Pero todo esto, y lo dejo en suspenso, porque, bueno, me escriben por el joven, por el joven en repulsa y Mónde, todo. O sea, está dando vueltas y no es literal. O sea, estemos tranquilos, laburemos en nosotros y después vemos. Y, y bueno, si es así, eh, es una persona muy bien plantada. Uh -huh. Se ha hecho raíces. No lo Te digo una cosa, a ver. Eh, Pedro fue muy, a mí, fue muy amigo, fuimos muy amigos con Pedro Manuel, Aparte me ayudó muchísimo. Y ahí le había mostrado, o era, era discípulo de Benjamín Soledad de y Pedro, sí. directo, sí. le muestran un momento a Pedro, ya sabiendo la profecía del hombre gris que había recibido Benjamín Soledad de Paravichini, le muestran esto, los ojos, la nariz, esos rasgos solamente, como si tuviera una máscara de buceo, de este supuesto hombre gris a otra edad. ¿Qué pasó? Se enteran ciertas fuerzas, cierta gente, y lo vine a buscar a Pedro porque ¿qué pasa? Que te parezca mentir y duela lo que te voy a decir, o le diga a la audiencia, a tu la audiencia. A ver si Pedro sabía dónde estaba, porque en ese momento era un chico todavía, para matarlo. Porque sabían de la profecía. Hoy ya es un árbol grande, muy custodiado, muy asistido, no lo va a tocar nadie. Mm. Por eso que hay que ver después lo que demostraron a mí y diré públicamente. La verdad que me mostraron a mí, nada que Si es que lo tengo que conocer, capaz que tampoco lo tengo que conocer. Pero a mí sí me mostraron, eh, tiene prestancia. Cuando vos ves una persona que te das cuenta que lo respetás, no porque te viene, no lo respetás, está bien plantado, está, tiene toda su, su estructura eh, donde es como te muestra que el tipo eh, está bien, bien bien puesto por decir así eh, sí, bueno. y bueno eso lleva que también el ejemplo porque él va a tener que ser ejemplo no va a ser eh, no va a ser no va a ser manejado como si fuera un robot por los hermanos mayores no le van a indicar qué tiene que hacer pero qué pasa acá que bueno ya lo he hablado en otro pero acá capaz que te probaban. No. él antes de nacer se compromete con estos hermanos más a ser el hombre gris. No es que lo eligen al azar, no que vino a ah, chisobo. Sí, no, no, no. Él se olvidó de todo. Él ni sabe, porque aparte no está en el tema que nosotros tratamos, tema omni ni nada de eso. Es, muy, es un muy, muy buen humano, pero no le interesa esto. Hay otra persona que sí le interesa eso, que aparentemente me está siguiendo. Aparentemente. Eso todo. Vos decís, aparentemente, este... Bueno, es así, hoy no no, no podemos, yo no tengo mucho para mostrar. Pero esta persona, a esto sí te lo voy a decir medio, no, primicia, sí, es primicia. En uh -huh. Siempre se me no. contactan, como dije, personas que dicen ser el hombre. Bueno, digo, dame una foto, pásame una foto y yo te digo. Y cuando veo, digo, mira, a mí me parece que no disculpame, pero bueno, puto, existe esa posibilidad de que sea, bueno, veremos, y yo te daría el cual, no lo sé. Mm. Ahora aparece una persona que yo no la, no la vi, no, no no manejó muy bien, manejó muy bien mm. los datos que metió. Me dio una data importante que no la tiene cualquiera, en el sentido de él, para mostrarse, sin conocer su cara, y nada, después puede intermedio a otra persona. Y ahí entendí, ahí estoy entendiendo, que él ya está siendo contactado. Está siendo... Mm. Está siendo aleccionado, conscientemente, de a poco, por lo que le va a venir. Claro, yo antes no lo entendía eso, porque no puede ser de golpe. Y aparte no está en el tema. El tipo no... En vez ya lo están aleccionando le están dirigiendo le están abriendo un poco el bocho y te digo que me llamó la atención no quisiera que esta persona esté escuchando el programa pues me gusta cómo se manejó no que ahora ahora se manejó una data importante datas importantes que él tenía me tiró un montón de cosas coincidentes buenas y listo cortó la comunicación suele manejarse de esta manera uh -huh. Por eso viene, pero no quiero hablar porque tampoco se se ve y me diga, oh, soy... no, no. listo, viene muy bien la mano. Y ahora entendí que mm -hmm. ya lo vienen contactando al supuesto hombre, que va a ser el hombre. Que no solo el hombre, va a haber un grupo en toda Argentina, la Argentina va a hervir de luz. Okay. Aunque parezca que estuviera eh, dando una oración, no. Justamente va a ser así, si no, no puede actuar. Y también después, yo estoy hablando, he hablado con, con gente de Uruguay, bueno, yo he estado en la estancia de Aurora, como bien dijo Parravicini, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina también, ¿no? Por Lombardi, van a ser el cono sur de lo nuevo. Entonces, eh, eso es lo que te puedo decir, eh, Fede, y la novedad es esa, y nada más, no puedo ahondar mucho más, porque tiene que avanzar la otra persona que la que... Me un pase. Yo no sé a quién debo darle el pase. Pero entiendo que se manejan así. No, no, no, no me voy a preguntar. ¿Y vos quién sos? ¿Dónde venís? ¿Por qué utilizás un tercero? No te. Mi vida fue siempre así. Me escriben mail encubiertos. Mm. Nunca pregunto quién soy de dónde. Me preguntan cosas muy... Eh, muy acentuadas de lo que ando, qué hago, qué no hago. Saben de mi vida... Pero como no tengo nada para esconder, no tengo nada bajo el poncho, me hacen muchas preguntas, contesto y después se corta. Es muy el modus operandi de te toco y me voy. Como en el fútbol, toco y me voy. Eso es un poco eso. Así es. este A mí me, me, me resulta... cómo decirlo, complicado por ahí, este, porque obviamente, como yo hago escritos del joven, este, mucha gente también se me acercó para decirme que era el hombre gris y demás, ¿no? como si yo tuviera alguna autoridad como para decir algo al respecto, este, pero eh, me, me, me preguntan, me consultan, y si soy, si no soy, si, y esto, y como claro, como también me paro en tu, en tu punto de vista, no de decir soy una persona pública conocida, que, que está en el tema, este, y que más que mal en tu, en tu caso, porque vos eh, abiertamente dijiste que, que por ahí lo, lo viste, lo, lo, lo, o sos el, que va, el encargado de darle el cuadro, entonces la gente se asocia a eso con que vos sos el referente. Este, ¿No te asusta un poco el tema de que puedan usar tu postura para, para, para meter un hombre gris? ¿Me explico? o sea no te asusta un poco el tema de que, de que puedan usar esa, esa, esa referencia que vos vas a dar para ellos fabricar un hombre gris, el lado oscuro, ¿no? De todo esto. No lo van a poder fabricar. Si fuera no. en mi caso que es, es real lo que yo te digo, yo lo voy a sentir al toque. No te preocupes Tal por eso. Mm. No, no hay dudas. Tengo dudas en un montón de cosas. En esto no tengo dudas. Se te siente. Mm aparte si es real lo que me mostraron hasta conozco su familia entonces eh, no está muy protegido el oscuro entra por ley de afinidad si no, no puede entrar o por mm. ley de frecuencia. entran, si hay como cañito de cloaca donde entran se infiltran eh, y bueno, pueden llegar a a desencajar a una persona Mirá, en esto no soy nadie, yo no soy nadie. Mm. Eh, hay una asistencia para conmigo, no porque no soy más que nadie. Y voy a dar mi vida por esto, no, no es joda para mí, no lo voy a dar por otra cosa, por esto voy a dar mi vida, por Argentina, por la luz, si es que realmente ahora, bájale luz cuando baja la luz, y por los argentinos. Y es literal lo que te digo. Entonces, a ver, hay una cobertura que entiendo que hacen los hermanos mayores, que dejan que algo entre y otras cosas no la dejan ni que se acerque Por eso cuando hablo de mudarme. A ver, un tipo común dice, yo me mudo, agarro lo los lo me voy, mi familia. Mi caso no es así. Siempre que me tuve que mudar, que me mudé como seis veces, muy muy muy lancero ahora tengo ganas de terminar en otro lugar en, en Argentina, Córdoba y tengo que ver y probar si realmente ellos me permiten a mí este, irme, me quise ir a Europa a vivir a Italia el tema es que los cuadros acá yo tengo mil y pico de hijos de comillas, soy copiador sí. y ellos si me dejan mover por el tema de los cuadros, si no, no me dejan mover y acá lo mismo, yo voy a hacer unas pruebas, si me abren las compuertas, entro. Si me cierran las compuertas, sigo viviendo acá. O sea que en eso hasta es difícil hablar, porque uno cuando decide, ya decide. Y no, con eso no es fácil. Vos tenés que aprender, uno se acostumbra a vivir de una manera que sos muy observado. Mm. Todos tus hechos son muy observados. Cuando me haces macanas, cuando la pegás. Entonces te digo, y si aparece alguien que lo quieren crear. No, me han aparecido un montón de, de gente que está disfrazado o disfrazada de, de, de tipo de, como crísticas o vírgenes o lo que fuera. Y vos ves que por debajo del manto le sale la cola. Mm. Y nombrar a quien sabemos que le sale la cola. Porque sepan sí, sí, también con... esto. Mm. Que tanto Dios, más allá de las religiones que lo tomaron en el nombre de Dios, Dios es un mantra. Es un mantra muy importante. Como el otro que no lo nombro, yo lo digo el coludo. Es un mantra. ¿Entienden? Lo que pasa es que nos juegan con todas esas cosas de conocimiento y yo lo nombro y nombran al otro y tal, todo bien. En frecuencia te lo acercas. Entonces, mira, eh, lo voy a saber. No, no porque sea sabio, no soy sabio ni nada. Pero ando en este tema y, bueno, es eh, como vos lo tuyo, cada uno lo suyo, ¿sabes? No, no, no me van a... No, mm. no, para nada. Ya tengo, pues han aparecido mucho, con... me tiran... No solo que me se comunicados comunicado, sino me tiran este, eh... chasquibune y tiran cosas de... de color y luces, no. Sabiduría, te tiran sabiduría para vasallarte, no. ¿sabiduría? No lo Muy bien. No hablo de hecho por favor, por eso lo aclaro. Yo no soy sabio, soy, soy un tipo común y corriente, que está en no. esto y nada más. No me la sé toda, no me la sé toda. Pero algunas cosas sí, la incluir. Acá preguntaron si se puede saber en cuánto tiempo aparecerá. Y es una pregunta, <risa> eh, bueno, que se repite mucho. Estimado, pero... sí. Yo cometí errores en decir muchas veces, por eso no hago más, uh -huh. en decir algunas... Yo lo único que puedo decir es que falta poco y está a la vuelta de la esquina. Nada más. Porque el tiempo de los hermanos mayores es muy distinto al nuestro. Y, y bueno, es la forma de que contesto. Para mí, falta que toquemos fondo. No hemos uh -huh. tocado fondo, toca fondo bastante crudo. Bastante duro va a ser, pero bueno, la forma de aprender. De ahí va a emerger todo esto de la luz. Y Argentina ocupará el lugar que se merece, elegido antes de que existiera Argentina o los sea, argentinos, pues es un plan divino, no es un plan del hombre, y cumplir, cumplirá su rol. Por uh -huh. eso debemos adecuarnos, a, a través de esto malo que estamos viviendo en general, de que hay que aprender la lección. Estamos de paso y son las Pero bueno, para mí nos falta mucho. Lo que pasa es que es tan crudo que vamos a vivir que aparentemente se va a alargar el tiempo. Pero de ahí salen las maestrías. No hay otra. Los gladiadores o las gladiadoras salen de haberse embarrado, de romperse la nariz, de estar tirado, de pasar casi al límite de la vida a la muerte. Acá es lo mismo. Los grandes maestros o las grandes maestras van a salir de esto de que estamos viendo ahora. Es una bizarra lo que estamos viviendo. El mundo va a abrir los ojos a un nuevo... Al lo que pasa es que le pasaba a Pedro con él. Pedro un tipazo, un maestro. Y él quería, se ve que su espíritu sabía que no iba a haber esto. Él quería y aceleraba un poco diciendo que iban a ocurrir algunas cosas. Él quería estar en este tiempo. Pero se fue antes. Se fue cuando tenía que irse. Lo que pasa es que lo está viendo de otro lado como un ser especial que yo servidor. Lo, lo pinté como un hermano mayor científico de alta alcurnia. Pero no lo, no lo, no lo puedo ver viviéndolo. Y así mucha gente, un tona, Yo qué sé, si mañana, hoy oh, me acuesto y mañana me despierto. Yo quiero sí, te estoy diciendo que lo voy a ver y cuadro. Sí, pero eh, soy humano. ¿eh? Es, un, es un tema. Es que por eso está tranquilo, no acelerarse con los tiempos, no manejamos nada. Y estar a la espera activo trabajando en uno para, bueno, si mañana ocurre algo, a ver qué pasa. A ver si podemos ser actores. Y si no, bueno, acompañaremos. No es el mínimo problema. Mientras haya luz, vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Este, acá preguntan, sé que no quieren entrar en estos temas, pero preguntan cuánto dura toda esta situación actual. Todo esto que nos, nos divide ahora entre los pinchados y los no pinchados. ¿Querés contestarle al tema o preferís pasarlo Sí, sí a la lo vez? contestamos, pero cuidate vos, de, ya sabés. Sí, sí, los sí, canales, y ya de... estoy bañado a todos lados. Así que. Entonces, yo lo que voy a decir es que esto es un apéndice de un gran pulpo. Estamos viendo un bracito del pulpo. Sin desmerecer los pulpos, porque los pulpos son algo amoroso. Son tentáculos de una cabeza negra y no es terrestre, es terrestre este oscura que está manejando este plan tan bien pegreñado uh -huh. esto hay un tiempo que no van a apretar todavía y bueno, después saldrá la luz porque no es que hay un descontrol parece que hay un descontrol pero está todo bajo el manto de la luz y del ciclo de la luz porque justamente está para aprender lo pasa el ser humano se niega a querer aprender no, quiero la fase, no, no hay que vivir esto, los que hemos nacido en este tiempo merecemos estar y pedimos, porque ya nos mostraron que van a ocurrir estas historias, pedimos para superar grados de estar en estos momentos, lo pasa una cosa, decirlo si afuera más cuando lo estás viviendo, se es hace difícil eh, van a apretar un poco más indefectiblemente por eso pensemos en trabajar en charlar en no encerrarnos, en confiar más allá de lo que haya que usar, usarlo por respeto, pero a mí no me hace ni más ni menos, o a otra persona, no le hace más ni menos que esté a favor de esto, esté a de esto, no esté a favor, no nos hace mejor a nadie, si nos hace que trabajemos, o hay mucha gente que está a favor de esto, ¿y mañana va a ser un actor o actriz del futuro, ahí es donde se equivoca el humano, entonces, tengan, tengan confianza, son momentos duros, Tratemos de buscar nuestra conexión con nuestro interior. No es fácil. A la manera que uno tenga, la, la que haya aprendido, la que le hayan enseñado, aunque sea ateo, mientras seas un ser humano, ateo, estás brillando. Ahora, si yo soy, digo, hablo de los ovnis, lo que sé, y soy un inhumano, yo no estoy brillando. Estoy oscureciendo todo lo que es mi entorno. Por eso que entendamos que la cosa va por adentro. ¿Entendés? O sea, es cómo vibramos, qué ejemplo damos, no juzgar a nadie y vamos para adelante. Hoy es así, pero bueno, piensen que esto no es un plan humano. Y ya lo, yo en un momento no voy a mostrar más, lo mostré, lo puse en mi Facebook. hace tiempo, cuando empezó todo esto, de quiénes y cómo generaban este plan. Y, y es muy inteligente. ¿no? no es como nosotros creemos, es muy Cómo fabrican, de qué manera. Siempre hay personeros humanos que eligen para trabajar para la luz, para la oscuridad. No importa, cada uno después va a cosechar y elige firmar su boletín en rojo o su boletín en azul. Pero bueno, mucho más tampoco se puede hablar de esto. Entiendan que a mí, en mi caso personal, como esto es un apéndice, lo más importante, lo que me toca a mí, es no con esto sacarme el lazo. Yo voy a jugarme mi vida cuando sea el momento, no en esto. Porque te entran a la gente para que se jueguen la vida, saquen la cabeza y se van a cortar. Porque están buscando seres o soldados o soldadas de la luz para cortarle la cabeza. Porque no es el tiempo. Cuando sea el tiempo y sacar la cabeza y meterla y vamos a la luz. Por eso a mí es el tema de los cuadros en realidad, que trasciende época, que trasciende espacio, que, tras, que trasciende tiempos. Hay cuadros que tienen, van a trascender en otro tiempo, en otro lugar. Yo no puedo ser miserable humanamente hablando ponerme como humano a querer solucionar cosas que en realidad esto lo supera o esto está viendo más allá de este horizonte entonces por eso tengo ese medido no es que sea insensible siento, pienso, lo hablo con amigos pero no voy a hacer público un montón de cosas porque aparte nos, nos dañamos gratuitamente entre hermanos y acá hay que tratar de hacer lo que pensemos de ayudarnos de comprendernos, de pensar que cada uno puede si quiere por eso, obvio algunas cosas. Mm, muy bien. Este. Preguntan si sabes si Pedro se comunicó con seres de otros planos. O sea, desde otros planos con seres, con personas de otros países. Pedro, a ver, creo que lo he comentado. No, no, no importa repetirlo en tu programa ahora. Mm. Yo supe en vida de Pedro. Lo hablé con él. De que era un ser este, de la luz, misionando la tierra. Más allá de sus errores, lo tenía, mi humanos, lo tenemos todos. Uh -huh. Y lo mismo me pasó con Ángel María Tona. Pero el tema, los hablé con ellos, en intimidad. Pero hay, hay como una orden que yo no puedo, sí lo puedo hablar ahora. Mientras estuvieran vivos, yo no podía decir nada de esto. Uh -huh. Cuando fallecieron los dos, ahí pinté un cuadro. Dos cuadros de Pedro romano y su parte extraterrestre, y de su parte de relación estrecha en la época de Cristo. Uh -huh. Y de Ángel Mariatona, que pinto también, o Toto, que pinto un cuadro a él de astro, tipo astronauta, este de la luz, que se lo conoce como Toto Paz. Es como un comandante, eso no existe en, ese, en este sitio de la luz de, de los hermanos uh -huh. matices, pero para que se entienda humanamente. Es un comandante de naves. Y hoy están trabajando tanto Toto en esa función, siendo hermano mayor de la luz, y Pedro Maniuc, siendo hermano mayor como un científico de alta alcurnia. Uh -huh. Están trabajando activamente del otro lado. Pasa que ellos querían estar activos, pero bueno, yo no importa, de hecho hablo de Dios, no hablo de religiones. Las salidas y entradas las manejan de otro lado, no manejamos. Pues. Yo me quiero quedar y, como decía, a la noche me, y no me despierto no lo manejo uh -huh. yo. Entonces, yo los he pintado y hoy hablo de esto porque puedo hablarlo. Hay otras personas que hoy viven, no puedo hablarlo, que son uno de ellos. Uh -huh. Entonces, eh, y de hombre que algunas cosas más, que no lo puedo hablar todavía tampoco, porque si no, si mañana aparece y asume y alguien me escuchó lo que dije, lo va a adorar mal, porque no hay que adorarlo. Es un ser humano. Uh -huh que tiene características cósmicas internas como las tenemos todos, algunos más maduras que otros, entonces por eso me voy a resguardar de decir algunas cosas que si a mí me toca estar con él, las hablaré con él, porque con él las voy a tener que hablar pero bueno, para si no, mañana no es, acá va a ser una persona un presidente, lo que sea gobernada, pero va que es un humano que va a demostrar que se puede con el ejemplo, no con el papo con el ejemplo lo vamos a observar qué, a ver cómo camina, si sí, vos hablas lindo, a ver cómo camina, vos son medio, eh, me parece, nada que ver, no. El tipo va a ser fiel con lo que declare, con lo que diga, con lo que escriba, con lo que dice. Por eso ahora llegó el momento de la palabra viva, Fede. Se terminó la información de que yo ahora te cuento, no, ¿sabes que lo leí en un libro y esto, el y otro? Sí, está todo, bien. ya pasó. Ahora, yo necesito saber de vos que me hable de tu experiencia vivida, que yo lo sienta y me llega al más profundo como me estás mostrando la palabra viva, tuya, personal. De ahí aprendo sí. yo. De ahí tenemos que aprender todo. Basta de leer un libro al otro. No. Se terminó. El momento ahora es... Por eso el momento bisagra. Y, se, y bien que vos lo sabes y se ha dicho antes. Sí. Los tibios. En este momento no puede existir tibio. Antes podíamos estar en dos balsas pisando. Y sí, por uh -huh. la duda se me hunda esta, agarro esta, no. Hoy definís o esta o esta. Tal cual. Nunca más los dos. Entonces ahí, por eso vamos a conocer personas que decíamos, che, qué buena persona y el golpe es un, una mina mala, un tipo malo, no sé. O al revés, decía, este no la poste y mirá cómo despunta. Bueno, porque exigen definición. Quien quiere ir al negro, que vaya al negro. Quien quiere ir a lo blanco, que vaya a lo blanco. Y se haga responsable. Y hoy vamos uh -huh. a ver gente. ¿Y ya no puedo usar mascareta, te van a caer las caretas. Como me fui de tema, capaz, no no. no. no, va bien, va bien, va bien. Pero bueno, ya se cumplió la hora. Este, así que ya te voy, te voy dejando. Este. Nos vamos despidiendo. Este, así que muchas gracias a todos por estar ahí. Se fueron unas cuantas personas. No esperaba tanto para ser la primera vez. Por Facebook, ¿no? Este, bueno. acá pregunta si va a haber votaciones si va a haber qué es un tema que quería tocar yo también ¿qué opinas de las votaciones? si va a haber votaciones eh, Sí va a haber votaciones hmm. creo yo yo y ya yo le digo no voy, yo no voy a votar yo no voy a poner mi voto a eso está es bien mi, mi, igual. mi percepción personal cuídate lo... de, de, de decir algunas cosas porque te ojo, a ver Sí, Yo sé lo que es el voto, uh -huh. pero he votado del primer voto que hubo en Argentina. Yo sé lo que es uh -huh. el voto, lo conozco de adentro, pero voy a seguir votando. Y, y para mí va a haber votos ahora. Después, uh -huh. que hagan lo que quieran. Serán responsables. Uh -huh. El tema central, más allá de todo esto, que es un adorno, es pensemos que quienes votamos Quizás sabemos cómo antes de la época de la democracia han venido muy pocos han hecho lo que habían prometido. Entonces, sí. eh, pensemos en que nadie nos va a salvar si nosotros nos trabajamos de nosotros para iluminar, e iluminar. Y ahí detectaremos quién es que está. Pero bueno, es el trato montado. Yo voy a votar, siempre voté y, no, y sé lo que es, pero voy a seguir votando. ¿no? no me siento engañado porque yo sé que va por otro lado. Espero, bueno. está, bien. Está, bien, está bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Edgardo. No sé si quieres despertar con algunas palabras finales. No, gracias a vos, Fede, a Marita de un abrazo, a toda tu gente, a los teleoyentes, a todos en general. Gracias. Sepan discernir, uh -huh. que a mí no me conocen la mayoría, uh -huh. de, de decir, no, a este no me gusta lo que... Es. Bueno, y es mentiroso. Bueno. A ver, lo importante es sentir, no casarnos con nadie. Si alguien siente que, que está hablando hoy, que le tocó hablar hoy, mañana será uno de ustedes, eh, me llegó o no me llegó. Es estar bien con nosotros mismos. Y de ahí darle validez para qué. Bueno, para que después investigar también lo que se habla. De alguna manera hay lugares para investigar. Y que todos podemos. Todos somos hijos del mismo padre. Así que, bueno, gracias estén tranquilos, tengan esperanza, no se bloqueen, vamos para arriba, cada uno en su fe, en lo que profese, ¿Eh? vamos adelante, que después de la oscuridad, viene la luz, está cerca de la oscuridad para que se despida, y es un ciclo más hacia el humano, hay ciclo de oscuridad, que se está por terminar, y ahora va a venir el ciclo de la luz, tengamos paciencia, no como humanos, como seres espirituales, y acordemos que somos, acordémonos, somos materiales Tienes que estar equilibrada la balanza. Te mando un abrazo, Fede, gracias por todo. Ahora después te paso la foto de los cuadros por. Chao, hermanito, gracias a tu gente. Y hasta siempre. Muchas gracias. Beso Muchas para gracias todos. a todos. Chao, mano. chao, chao, gracias Marita. Nos vamos. Hasta luego.